Mika Mendoziti con nosotros. Oh, Igual Mendoziti. Igual viendo, viendo el que ya la meten té, no nos van a ir a comer Te vas a quedar a comerlo. Rico. Sí, yo me quedo Obvio, con soy ustedes. invitada. Te quedas a probarlo Mika. Una vez más le damos la bienvenida a nuestra amiga Mika Swin que nos trae diferentes recomendaciones gastronómicas que ella misma comparte a través de sus redes sociales. Ella está eh, detrás de esa página tan conocida que es Mendoziti que vemos en las redes sociales tanto en TikTok como en Instagram donde compartiendo videos dándonos una recorrida ¿no? por toda la ciudad de Mendoza para que no nos quedemos siempre con el mismo restaurante que ya conocemos embola, y podamos eso, claro, ah, claro, abrir va, un poquito nuestros paladares Con todas eso, ¿no? las cosas ricas que hay acá en Mendoza, chicos, lo que les traigo hoy. Mucha ¿Han escuchado una pastelería estilo francesa acá? Oh, ay, qué lindo. Ay, para sí. probar algo más, que la media claro algo diferente cruzado, a la claro. chocorio, me entendés, viste cuando sí, decís, sí. ¿Algo? vamos con algo un poco más. Muy bien. Sí. Ah, más gourmets. Más finoli, ¿me entendés? <risa> una croque madame. Ay, me corregían la pronunciación, es croque madame. Así ah, que okay. ponemos francés. Que... Me estudié la fonética y acá les traigo un buen día. Ah, no, primero vamos con el bar, me habían dicho. Ah, le okay. adelanté muy bien. todo. Rebobinando. No ah, pasa nada. Por... O sea, si igual que si querés, un abajo cambiar. Lo que con, con lo francés, si quieres mi abajo, ¿cómo se llama esta propuesta? Petite patisserie. Petite Muy rico que esto. Vamos. Mendoza, donde bronchear y tomar una buena media tarde Con los platos más delicados y bonitos que he probado hasta el momento Hoy les traigo la reseña de Petit Patisserie Una cafetería al mejor estilo francés El lugar es una divinura y cada detalle está pensado para que la experiencia sea única Al llegar te reciben con bomboncitos de cortesía Arrancamos con lo mejor Esta croquet madame era una ricura, súper rellena y sabrosa Vimos una promo ideal para bronchar y compartir entre dos personas Incluía estas tostadas con palta, huevo, jamón aunque queso. Estaban espectaculares. Una medaluna rellena que fue lo único que no me gustó tanto. Y una porción de torta que fue mi favoritísimo del lugar. Es de brownie con franui y tenés que probarla así o así porque es una locura. Más incluida dos infusiones que tienen muchas opciones, tanto calientes como frías. Lo que me encantó, por ejemplo, este expreso con helado estaba muy rico, pero mi favorito fue el frappuccino. Es el mejor que he probado. Un gol es que también tienen muchas opciones de tenebra. Me hubiera gustado que el jugo fuera natural. La carta es la más completa que he visto. Tiene opciones keto, veganas y sin tac. Es un súper recomendable. Mendociti. Bueno, Qué rico. ¡Me encanta! Los fanáticos de lo dulce, te digo, contentos. Los fanáticos de lo salado, contentos. Content. también con esas tostadas. Olvídate, además es lo que destacaba al final, que es la carta más completa que he visto, o sea... Son páginas y páginas y páginas, tenés sí, para elegir de todo. Mi enciclopedia. Y además para todas las dietas, que eso me encantó. Nunca he visto una cafetería, opciones keto, ¿me entiendes? Ah, qué bien. Sí, eso es Veganas, curioso. para celíacos. Así que ahí todos pueden ir a comer cosas ricas. Me encantó. Muy buenas. La la además, bueno, la pastelería, ellos empezaron en pandemia, imagínate, gente que emprendedora, que todo le ha puesto desafío. todo, todo, todo, con desayunos. Y bueno, hoy en día tienen lo, una pastelería así hermosa, Los un café y Además, vieron lo que es el lugar. Muy bien. Súper lindo decorado. ¿Dónde queda, Mica? Queda en Luján. Eh, ¿Luján y Paso, creo que es? Eh, no, sí, sí, por la zona de, de Carradilla Tal cual sí, sí, Por sí. la zona de Carradilla La verdad es que el lugar es divino La parte de afuera también hermosa Los baños ¿Viste cuando así? un baño? Parece hotel <risa> no. Bueno, todo precioso Ahí tenés que ir a disfrutar del lugar Y de la comida que está Viste, tenía florcitas Todo, todo. muy delicado, muy delicado. Estética. Me muy encanta bien. En el Instagram van a encontrar más info Muy bien me Ahora precioso. sí, el bar Ahora sí, el bar Perdón lo había dejado para el final <risa> ¿Qué tiene este, especial este bar, mira Este bar no tiene no especial No sé si te ha pasado una vez que Yo soy fan del sushi Y siempre está la mía No, a mí no me gusta Sushi, no quiero. Acá tenés sushi, lomo, hamburguesa, pizza. Ah, listo. Hay para todo. Ah, muy amplio. Muy amplio, ¿me entendés? Entonces, si yo quiero ir a comer sushi, no hay un lomo, listo, ahí vamos y comemos felices todos. Juntos, de acuerdo. ¿eh? Me los parece cuatro. genial, así que hay esta opción que es terrible. Nos vamos a Grezca, dale. La gran disputa de la comida acá se cierra Si vos querés sushi, y tus amigas lomo no importa Porque en este bar hay comida para todos Sí, con una carta que va desde el sushi, los lomos, los tragos También tienen opciones para veganos y para celíacos Una bomba Hoy te traigo la reseña de Gresca Un bar que tiene toda la onda con musiquita para venir con amigos Y pasarla de verdad muy piola La hostelería es excelente Lo que más te recomiendo probar es el mojito Malibu Que es con ron Malibu, casero hecho por ellos Una locura Hoy arrancamos con una picadita mortal Y acá va un golazo para los veganos Tienen que con queso de almendras espectacular Las papitas iban con mucho cheddar bacon cebollita estaban increíbles R de sushi a la vista lo que a mí siempre me encanta y lo que eran estas piezas yo no te explico gigantes y deliciosas algo súper novedoso es la pizza de sushi que estaba increíble también mi amiga se pidió la hamburguesa Bailey que estaba riquísima pero para nosotros le faltaba una madonezita algo así cerramos con un trago de Bailey casero y algo para destacar es la atención que hay en el lugar un súper recomendado City. Muy bueno, en no algún creo. tiempo se armaba como jodita. Sí. ¿no bueno, o sea, Se quedaba tirado unos pasos. No, no, ¿pasó qué? <risa> ¿Sí? Ahí nos gustaría. Sí, yo fui el otro día porque lo saqué de tu Instagram. Ah, así que lo conocí ah, el otro día. Sí, sí muy me bien. Agradezco. Ay, bueno, me, me encanta onda? que en el lugar el DJ... Por una música tan buena Yo tenía con mis había Unas ganas de bailar Como ves estás ahí como Eso Eso Eso Si te vas con un grupo De amigos grandes Se arma ¿entendés? Porque me la encanta. música está Los tragos Me encantó eso tienen muchos licores eh, Que hacen ellos mismos Como el Malibú el Bailey's, eso me parece genial Está todo hecho por buena. ellos, me encantó. Y es verdad que vos decís Mika, que cuando tenés ganas de ir a comer sushi te limitas mucho a lo que es el restaurante de sushi, claro. Olvídate que el, no las más opciones. opciones son sí. muy limitadas, ¿Es eso no. Y acá o eso. Es todo. Bueno acá lo que tienes es que es una fusión. Primero era el bar y un emprendimiento de sushi puso ahí viste como la barra de sí. sushi que me encanta estaban ahí trabajando, así que son gente que realmente sabe hacer sushi, es un sushi muy rico, uh -huh. muy bueno. Vieron la pizza sushi. Ay, sí. No, no, eso no eso. Quiero probar qué rico. Después les voy a traer el video de la reseña específica de eso si la gente quiere. Ir a verla, ya está en mi Instagram, pero es lo mejor que me pasó en la vida. Mirá. ¿No es lo rico que era eso? Si no te gusta el sushi, esto te gusta a gustar. Ah, ah, bueno, bueno. Es porque tiene todo lo bueno del sushi, pero más para la gente, ¿viste? que No sé, porque a la gato. gente no le gusta el sushi, no lo entiendo. Es un prejuicio para mí. Eso, veces. literalmente para mí. Eso, veces es un prejuicio. Es algo rico, entonces no me puedo decir que no. Así que bueno. Mica, siempre nos trae sorteos. Esta vez no será la excepción, ¿verdad? Para nada. ¡Oh! Me encanta. Mira, ya vamos a estar publicándolo en Instagram. En este formato lo vas a encontrar en nuestro perfil, pero ahora es momento de anunciar los ganadores del sorteo pasado, ay. que nos trajo Mica para comer lomos y pizzas riquísimos. Mira, al quincho se va a cenar Alejandra Vitar. Oh, Va a estar bomba. Vas a probar los mejores lomos de tu vida, Ale. Y Eli Capra se va a cenar en la pizza. Así Qué que la aplauso dos ganadoras que de la mano de Mendoza y van a comer riquísimo este fin de semana Mica muchísimas gracias, gracias, por venir, gracias a mi complacer. y bueno algo, sí. un dato es que en el sorteo de Gresca van a poder elegir qué quieren comer así ah, no sé ¿no? ah, si uno ah, quiere pues bueno. el otro lomo en este sorteo van a poder ah, elegir es perfecto atentos a mejor de Manana, a nuestra página de Instagram porque allí esta tarde lo vamos a estar compartiendo